Y ahora te voy a enseñar algunos trucos que tiene la máscara de capa. Vamos con uno de ellos, ¿no? Sobre la máscara de capa, ¿cómo sabes que estás en la máscara de capa? Porque se activan estas esquinas que están acá. Vas a hacer lo siguiente. Vas a presionar Shift-Click para ocultar la máscara de capa y Shift-Click para desocultarla. Ahora, ¿qué tal si presionas la tecla de Alt-Click para que veas realmente cómo trabajaste la máscara de capa y Alt-Click? otra vez para regresar al modo de edición normal. Asimismo, tienes una cadenita, con un clic la vas a desactivar, pero como estás trabajando sobre la máscara de capa, también la puedes mover un poco. Obviamente estoy exagerando para que veas que eso se está dando. Voy a poner control Z, pero qué tal si das un clic para trabajar sobre la capa, vamos a poner control T, también puedes mover la fotografía. Da exactamente lo mismo que si estuvieras trabajando con una máscara de capa. Y algo brutal que tiene esto, porque me encanta, es que puedes seguir editando o trabajando sobre la máscara de capa. Recuerda, voy a dar un clic para activar la cadenita y un clic para trabajar en la máscara de capa. Voy a seguir trabajando con la herramienta del degradado, pero ahora voy a hacer lo siguiente. Clic y arrastro para crear una transición mucho más corta, voy a poner control Z, voy a hacerlo desde acá, clic y arrastro para que se alcance a ver con más naturalidad lo que estás trabajando. Control Z, la verdad es que solamente son atajos de teclado, lo que te estoy enseñando, pero también puedo cambiar de herramienta, por ejemplo, la herramienta del pincel, que está aquí, vas a hacer esto, clic derecho, vamos a aumentar el tamaño, que puede ser este tamaño que está por acá, unos 200 píxeles está más que bien, y qué tal si empiezas a hacer esto. Estás borrando, ojo, ojo con este dato, sobre la máscara de capa, no sobre la imagen. Voy a poner control Z, porque también puedes hacer esto, mira. Clic, shift, clic, para que puedas borrar de, eh, de manera recta. Voy a poner control Z una vez más. Y qué tal si inviertes el, el color y sea el blanco por delante, en cambio vas a restaurar la más cara de capa. Esto Adobe le llama efectos no destructibles. Es decir, cuando el color negro está por delante simplemente vas a borrar y cuando el color blanco esté por delante simplemente vas a restaurar. El atajo de teclado para intercambiarlo es simplemente la tecla X.